Se ha desarrollado haciendo uso de redes neuronales una aplicación llamada PhotoCheck Hortalizas capaz de identificar qué tipo de hortaliza aparece en una imagen con más de un 99% de precisión. Si se presiona en la aplicación el botón identificar se puede ver cómo obtenemos un resultado satisfactorio. Por otro lado, la aplicación cuenta con una funcionalidad de control de calidad en la que podemos seleccionar qué hortalizas se han comprobado y su grado de calidad. Para realizar esta aplicación, en primer lugar se ha hecho una recopilación de imágenes de hortalizas, eh, posteriormente se ha realizado un entrenamiento eh, en el entorno de programación Python y finalmente se ha trasladado el modelo generado en Python al entorno de programación de Android en Android Studio para construir a partir de ahí una aplicación que posteriormente se ha publicado eh, para pruebas abiertas a todos los testers que quieran probarla en Google Play Store. En primer lugar, se ha realizado una recopilación de imágenes. Se ha decidido realizar una identificación de diferentes tipos de hortaliza, dado que resulta más sencillo eh, fotografiar este tipo de elementos si bien como veremos más adelante eh, las posibilidades son ilimitadas y podría haber realizado una implementación para identificar cualquier otro tipo de elementos eh, las imágenes eh, deben ser numerosas y variadas para poder obtener mejores resultados en el entrenamiento y por ello se han eh, obtenido imágenes de diferentes fuentes de internet y también se han realizado fotografías en diferentes ángulos con diferente cantidad de fruta eh, para poder obtener mejores resultados en el entrenamiento. Una vez ya contamos con dichas imágenes, realizamos el entrenamiento del modelo utilizando el entorno de programación Python. En primer lugar, eh, cargamos un modelo previamente entrenado, dado que utilizaremos la técnica de Transfer Learning en la cual añadiremos unas capas finales adicionales que son las que entrenaremos con nuestros datos de imágenes de hortalizas. Utilizaremos di diferentes configuraciones en función de cuáles son las más aptas y adecuadas para este caso concreto para obtener unos mejores resultados en el proceso de validación es decir, en el resultado que se obtiene con un set de datos no contenido en el del entrenamiento, que desconoce el sistema y por tanto no sirve de referencia para saber qué tan bien funciona. Entonces, una vez realizado dicho entrenamiento, eh, obtenemos tanto la precisión general en este proceso de validación, como por ejemplo la matriz de confusión que se trata de ver eh, caso por caso cómo se ha clasificado cada uno de los tipos de hortaliza. Y posteriormente se realiza una conversión del modelo generado aquí en, en el entorno de programación Python a formato TensorFlow Lite, el cual puede utilizarse en Android y es eh, lo que nos interesa para poder realizar una implementación al alcance de todos los usuarios desde su dispositivo móvil. es lo que explicaré a continuación. Entonces para la construcción de la aplicación Android utilizaremos Android Studio donde tendremos diferentes archivos de configuración como el Android Manifest donde declaramos los, las diferentes actividades de la aplicación cuál es la actividad principal eh, las configuraciones en la construcción de la aplicación donde definimos entre otras cosas la versión de aplicación etcétera que utiliza Google Play Store y luego ya tenemos la actividad principal, por ejemplo, eh, que relacionamos con su eh, interfaz gráfica y también definimos eh, lo que hace cada botón cuando se presiona, los botones de cámara y de galería de obtener la imagen y luego cuando se presiona identificar utilizar esta imagen para transformarla en un tensor eh, que se cambiará de formato para que pueda funcionar eh, con el modelo se obtendrá su eh, buffer de bytes que se proporcionará al tensor de entrada al modelo a partir del cual se obtiene una predicción eh, que se mostrará luego al usuario manera de porcentaje que se trata del grado de pertenencia de la imagen a uno de los tipos de elemento para los que ha sido entrenado el modelo. Entonces, eso se puede ver eh, en la interfaz gráfica de la actividad principal. Aquí se muestra el porcentaje de pertenencia, el resultado de la identificación. Aquí se muestra cuál es el resultado, es decir, qué tipo de hortaliza eh, ha resultado ser en la predicción y luego por otro lado también tenemos en la funcionalidad de control de calidad se puede ver aquí eh, lo que se hace es guardar un, una cadena de texto con toda la configuración cuando se presiona guardar y cuando se presiona restaurar pues se restaura eh, tanto los valores como la interfaz gráfica para que se muestre al usuario los valores que se han guardado y luego por último eh, para facilitar al usuario el uso de la aplicación eh, se define un apartado de información donde se muestra al usuario un tutorial de cómo debe utilizar la aplicación. Hemos visto cómo funciona la aplicación y cómo se ha desarrollado. En base al trabajo realizado podría realizarse cualquier otro tipo de implementación. Desde una aplicación capaz de identificar si una especie es peligrosa a una aplicación, por ejemplo, que sea capaz de identificar en qué década se ha realizado una fotografía. Por ejemplo, eh, veremos a continuación una aplicación que se ha desarrollado en base a este proyecto, llamada Birdseeker, que es capaz de identificar en base a una fotografía de un paisaje qué tipo de aves puede haber presentes en ese lugar.